De regreso, mis amigos, en su programa de mañana, como cada día. Está con nosotros ya hace rato, ya, bien, ya. Sí, bien. Porque, pues, piensa que llegó ahora no. Gracias, amado, y a todo el equipo. Primero quiero iniciar eh, destacando lo violento que es nuestro país. Y cuando hablo de violencia, hablo precisamente de, de ese ejercicio que hace la sociedad, de cuando alguien no está de acuerdo o no acumula eh, con el criterio del otro, entonces la, la gente lo que hace es que agrede. Y ya lo hemos visto aquí en este programa, como incluso dentro del propio programa, eh, cuando, no, cuando no estamos en una posición igual a la otra, cuando no compartimos los criterios, entonces se tiende a la agresión. Pero también lo hace la sociedad, el televidente, que cuando yo no comulgo con el criterio de usted, entonces usted toma un teléfono, escribe por WhatsApp y entonces recurre al insulto. Eso es una sociedad violenta, a la cual yo le motivo a cambiar porque no la van a poder aguantar. Es como lo político. De 2024 al, al, al 2028 ustedes van a ver que va a haber un cambio sistemático en la República Dominicana porque las redes sociales ya han permitido esa apertura. Y ya aquí no es lo que piensa Amado o, o Carolina o, o Fulvio yo. o el que sea. Ya aquí hay que permitir el pensamiento eh, diferente de cada quien. Hay, que, y, hay, el hay, que, no hay que irlo bien. regulando. No es que hay, no, si, es que tú, si tienes... tú lo regulas, entonces sí. no tiene sentido. No, no, no. Si no a es a que no que todo quieres, lo que entonces... se piensa se dice o se plantea sí, como la, una la verdad. La constitución lo establece. No, no, la, no. no, no, no, no. Tú no, no, no, no. Constitu... tienes que tener racionalidad. ¿Ves cómo te pones? Porque no tiene razón. Pero ves, la constitución No es violencia, que tú le ejerces. No. Tú quieres ahora que nadie te critique estás haciendo por, no el ejercicio la, mío, gente que la gente puede criticar sin violencia estoy dándole te paso digo. a que la gente o sea, cuando entienda que tú no estás en lo correcto te lo critique pero no puede ser bajo insulto o sea no puede ser bajo, insultado? Es lo que yo siempre, la gente lo que hace es que insulta te, tú me entiendes o sea, te manda a hacer un análisis en la cabeza eso es un insulto no hombre. eso es un insulto claro que sí eso es yeah. un insulto porque si la persona mal, por ejemplo mal. una persona puede establecer su criterio yo no estoy de acuerdo contigo pero yo a mí pienso, eso no me molesta. Yo, yo, yo estoy de con no acuerdo contigo y no te y, critico. Y pre, pero es lo que te digo. Mira cómo tú de una vez reaccionas. La constitución establece claramente que las personas tienen el derecho a expresar libremente sus pensamientos sin que se pueda ejercer censura previa. O sea, yo tengo derecho a establecer mis principios aquí, lo que, eh, mi, mi, mis pensamientos. Y usted, si no está de acuerdo conmigo, lo que tiene que hacer es expresarlo. Pero usted no tiene que insultar por eso. De dónde y viene por eso, eso es que a la gente, yo les respondo. Porque usted lo... no tiene el derecho. Usted no tiene el derecho de llamar a este programa ni de utilizar un, un, una herramienta. Que nosotros le damos la oportunidad para usted agredir ni ofender a nadie. ¿Tú sabes de usted no dónde viene eso? nosotros, que nosotros tenemos una equivocación con relación a la democracia. El dominicano sí. cree que la democracia es un sistema eh, para ponernos de, de acuerdo. Exacto. Y para ponernos de acuerdo. No, no, no. eso no es para no vivir en el disenso, eso no es Para estar en desacuerdo y poder claro, vivir en y el Y esa es desacuerdo. la democracia. Yo aquí, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la posición eh, que asumieron la mayoría. La respeto, claro, claramente. Claro que sí. Pero no estoy de acuerdo con la posición con relación a decir, ah, esos policías son un grupo de salvajes, porque esos policías viven día a día la agresividad y la violencia de delincuentes y de gente, que, lo que de lo que ellos reciben. La mayoría de ellos, maltrato y golpes. Ah, pero no pensamos en esa parte. Y vamos a trasladarnos esa parte sociológica de cada uno de ellos. Pero tampoco estoy de acuerdo... Y ahí difiero otra vez con parte del equipo de aquí, con muchísima gente, con la posición del Colegio de Abogados ayer con relación al caso de Huasca Fernández. Desde mi punto de vista, creo que cometieron un error como Colegio de Abogados de salir a defender una acción que todavía no, está, no se ha dirimido en los tribunales. Desde mi punto de vista, creo que el Colegio de Abogados cometió un error. Al salir a defender, por ejemplo, a Huáscar, que yo no tengo nada en contra no, de él y el... que yo dije aquí ayer Oye. que hay que tratarlo como inocente. Ahora bien, Oye. yo escuché cuando el presidente del colegio de abogados de aquí de San Francisco dijo, él no cometió ese hecho. No, no. eso va a un proceso de investigación y eso posiblemente vaya a la crítica. Solamente se ellos hecho. dos saben lo que pasó ahí y Pero, la mujer dio una declaración que tú la pasaste No, pero, ayer. Es, pero es que oye. una cosa es lo legal y otra cosa. Entonces, no podemos nosotros aquí decir, eh, por un lado, atacar la violencia y por otro lado, como querer, como querer apañarla. Pero ¿no? oye, la, que crítica la, ha sido, fluya, oye la crítica ha sido el trato post, el trato posterior cómo se maltrata y hasta a, una hacerlo sí, él, a una persona renunciar a una persona Sí, pero espérate un momentito. El oye, presidente del Colegio de Abogados es una afirmación categórica sí, que luego no, no, la contradice. No estoy dijo, de acuerdo con él. No estoy él. de acuerdo con él. Sí, él dijo, pero no, cometió, pero, pero no lo cometió. Pero la crítica que pero hemos no llevado lo que estamos lo que estamos en la barra de su defensa es el trato que se le da a una persona que ha dedicado 15 años de su vida y su inmenso talento, el talento que tiene Huáscar en el área penal sí. es innegable. Es un individuo, es un, un, un magnífico abogado penalista, un litigante excelente. Pero tú no lo puedes venir a tratar... De esa Tú sabes forma, que ya, ya, le, trancaron, bueno, le cerraron, prenda, debe le cerraron. tener un trato especial por su condición pero de procurador, y ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, de que un gremio como el Colegio de Abogados se ponga medio de lado, porque eso fue lo que prácticamente sí, no, Debió dejó, ser equilibrado, eh, debió eso, ser equilibrado de acuerdo, se puso del lado de él, lo mismo que pasó, y no estoy haciendo comparaciones, pero en, en San Pedro, con el caso de Aníbal González, los abogados, se pusieron del lado de feminicida y ¿qué pasó? Si incluso cuando él lo, le pusieron en libertad salieron celebrando de, del Palacio de Justicia. Tenemos que ser equilibrados y creo que ahí el Colegio de Abogados cometió un grave error de ponerse, debió eh, eh, criticar eso que tú criticas del trato que se le dio a él pero también debió mantenerse al margen de ese caso para evitar situaciones. Porque ahorita pasa cualquier desgracia y entonces no podrán eh, eh, aguantar la presión de la, de la, de la propia sociedad o no, o no podrán prácticamente salir a defender nada. Finalmente, con relación a lo, al caso migratorio, es una pena que a veces nosotros como seres humanos actuemos de esa manera. Hay gente que ha dicho, de que, ¿cuánto yo me voy a llevar para mi casa? No, yo pregunto no me tengo que llevar una que si tú tienes familiares que viven en Haití. Yo, yo no... Yo no tengo a ningún haitiano, ni me llevaría a ningún haitiano para mi casa, porque cuando usted se va para Estados Unidos, ningún americano se lo lleva a usted. A usted lo recibe normalmente un dominicano allá. ¿Y ni tampoco pasa? ningún norteamericano promueve la inmigración ilegal hacia su territorio. Haití. Ningún la norteamericano comete la falta de quererse ser populista y muy humanitario para establecer un criterio donde estamos discutiendo para... una problemática que es real y donde hay un territorio que tiene sus reglas y tú quieres simplificarlo. No parece mi opinión. Bueno, pero es estás equivocado. Porque, pero es, no, es que tú no es que te tú equivocaste. No, es, que, es que tú no tienes aquí la batuta para tú decir quién está equivocado. En no, mi deja punto que de vista público. te equivocaste. Pero, pero ese es tu punto de vista. <ríe> ¿Sabes qué pasa? Ahora en sí. el Haiti, <ríe> exacto. No, ahora, o sea, ahora sí. Ahora sí, De tu punto de vista eso estás equivocado. Yo sé que mucha gente está conmigo. Ahora vamos a medir cuánto están de acuerdo conmigo y cuánto están no Es que esto no es una encuesta. Vamos a hacerla. relación Me atrevo por primera vez pido yo una encuesta. Con relación a la migración, lo que pasa que Esto es una sociedad que tiene que ir creciendo una que... En función del, del pensamiento De Haití a República Dominicana Migración porque que so, estamos Tú eres, anexionista? Viniendo, ¿eh? ¿Tú eres anexionista? ¿Es anexionista No necesariamente Yo lo que soy es humano Yo lo que soy es humano ah. Porque los dominicanos pasamos de aquí a Puerto Rico en Yola Y nos mandan mi para papá atrás. Mi papá porque yo, porque yo conozco la cultura dominicana Mi papá murió intentando irse para Puerto Rico en una Yola Y perdí un hermano también intentando irse de aquí a Estados Unidos Bien. coño entonces de qué, qué estamos hablando aquí no eso no es, tiene nada que, no que ver eso, no, no pero eso claro. no pero, tiene pero, nada pero, que ver pero espérate déjame terminar para que tú sepas porque es que eso es que ver la visión que él tiene de eso mira tú tienes que socializar déjame terminar mi idea desde México pasan hacia Estados Unidos muchísima gente de México se ha ido para Estados Unidos hay muchísimos mexicanos pero también de Egipto y de, y, de, y, de, y de Medio Oriente se fueron para Estados Unidos, Bastante, bueno. eh, igualito, pero también, señores, desde, desde Siria, los sirios, a raíz de la situación de violencia que se generó se en Siria, han muerto y mueren miles en, en, en el Mediterráneo. ¿Saben por qué? Porque no aguantan vivir en ese país y prefieren ahogarse en el mar, <risas> ahogarse en el mar que seguir muriendo en esa violencia y de hambre. Tenemos que ver la vida como, eh, eh, como como seres humanos que vemos aquí. Claro que tiene que haber reglas. Pero aquel que pueda pasar para acá o aquel que se esté muriendo de hambre en cualquier sitio del mundo y pueda llegar a un país aunque sea ilegal, hágalo. No se muera en su país. Qué no ríe, se deje morir porque el derecho de a mierda. la vida... El derecho a la vida es primero Qué ríspido ha sido este viernes Aquí no se ha hablado de nada más que de problema Lamentamos. El derecho a la vida es primero No se deje de morir en ningún país Bueno señores, nosotros volvemos el lunes Estaremos de vuelta con ustedes pues que partir 7 Así es que no pasen sitio, un feliz fin de semana Sean felices Y olvídense de toda la chacha sí, que hemos dicho aquí